Hola, buenas amigos, amigas. Soy César Linn, como bien sabéis, de Felicidad Instantánea. Y ahora mismo tenemos a una muy buena amiga que trabaja en Bolivia, en el Hospital de la Paz. Ella es odontóloga pediatra, es decir, odontóloga de los niños. Y hoy queríamos hablar precisamente de lo que está sucediendo en torno al mundo, y más reducido, donde vive ella, en Bolivia, acerca del COVID-19, que tanto dolor de cabeza nos está dando a todos. Hola, buenas, ¿cómo estás, Cristina? Hola, buenas tardes. Este Un gusto. Mi nombre es Cristina Martínez ya me presentó. Eh, vivo en La Paz, Bolivia, y trabajo en el Hospital La Paz Garita Lima. Las características de este hospital que se encuentra en una zona roja. ¿Qué quiere decir? En un área, no roja del COVID, sino en un área conflictiva, donde hay gente muy humilde, y donde es un hospital estatal, ¿no? Es un hospital del estado, y donde va desde los alcohólicos, cleferos y pues los delincuentes también nos se presenta muy seguido en el hospital y atendemos este tipo de, de personas, no de habitantes. O sea, ¿En muy, relación al muy COVID? de alguna forma. Claro, o sea es la gente que no tiene recursos de ningún tipo y que viene, no, o sea los mendigos y todos vienen a mi hospital. Los comerciantes, porque es un área comercial, es un área eh, donde la gente puede comprar desde un alfiler hasta, ¿qué te digo?, un televisor. No uh -huh. es como en, en otros países que hay supermercados, ¿no? Aquí los mercados son en la calle. Y esta zona se caracteriza por eso. También cómo tenemos... que tienen estas personas para con vosotros los profesionales? Ahora... La actitud es eh, muy agresiva, ¿no? Porque la gente en sí, por la zona, es agresiva. Y eso es terrible. Eh, eso es terrible. Yo les voy a ir contando las experiencias y, y, y cómo marca, ¿no? O sea, desde alrededor del hospital tenemos dulceras, gente que vende dulces, que vende golosinas, que vende cosas de paso, que son poco más dueñas del hospital, que no dejen que te que, que se asome nada, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, es un poco el ambiente de la gente alrededor del hospital, es toda esa energía que viene de agresividad, porque es gente muy agresiva. Precisamente por eso les digo que es una zona roja. En relación al COVID, bueno, en mi país estamos ya más, ya como en todas partes, hace más de seis meses, ¿no? Y eh, ayer, 15 de septiembre, la estadística da que hemos tenido 667 casos nuevos, ¿no? En todo Bolivia. Y en La Paz, 112. Eh, en todo el país, hasta la fecha, tenemos 128,286 pacientes con COVID que Posible. han habido. De los cuales se han recuperado 86,000. 316 recuperados. Y decesos fallecidos hasta la fecha, 7.447. ¿No? Eh, bueno, básicamente es eso, hablando estadísticamente. Y tenemos un índice de mortalidad del 5.8, más o menos, de los cuales el personal de salud de todo el país ha llegado a fallecer como 150 entre médicos. Eh, eso es lo más triste para nosotros, ¿no? Porque al final eh, el personal de salud es el que más la está pasando mal. Porque nosotros en Bolivia tenemos un sistema de salud muy desmejorado. No han habido, durante tantos años, ha habido mejoras en todo menos en el área de salud. Y al principio era difícil con... Bueno, como en la pandemia no ha habido mmm, barbijos, no ha habido instrumentos, o sea, insumos de bioseguridad, en el país ha sido peor, ¿no? Y las condiciones, porque no había ventiladores. Y uh -huh. ha habido un lío terrible, bueno, ¿no? ustedes han venido a ver en las noticias que ha, han habido malversación de los ventiladores, etc. Las instalaciones, no tenemos las condiciones en el sistema de salud estatal porque como les digo, no ha habido esta mejora. Gracias a Dios, y tengo que decir y agradecer, el director de mi hospital ha hecho un sacrificio bárbaro, ha contactado gente de todo lado, a sus compañeros de promoción de colegio, a sus amigos, y nos han llegado donaciones bárbaras. Yo no puedo decir que mi hospital ha estado desprovisto. Desde un principio nos han dado lentes, nos han dado los mamelucos, nos han dado todo, el insumo de bioseguridad. Yo no me puedo quejar de eso. Y tengo que agradecer también a la gente que ha colaborado y obviamente a mi director, el doctor Rodolfo Jiménez, que ha hecho muy buena gestión en cuanto a la, al equipamiento, en ese sentido, ¿no? Que todavía seguimos. Tal es así que, como ustedes saben, odontología no suspendió las atenciones y yo pasé a hacer triaje, ¿no? Y bueno, en el triaje, que es lo que hago actualmente, porque están en equipamiento de todos los servicios Ajá. para hacer un covid obviamente. Entonces, odontología, pues, irá un poco al final cuando ya tengamos lo necesario para poder atender a los pacientes, porque ustedes saben que estamos a menos de medio metro y con todo el riesgo encima, ¿no? El vale Entonces, es... Es... dime. El está, está abarrotado de gente? ¿Qué? ¿Perdón? Lo que es triaje está ahora abarrotado de pacientes. Claro. Yo al día veo 200, 200 personas que llegan al hospital. O sea, y los veo a todos cerca porque lastimosamente en mi zona no entienden el distanciamiento. Y de pronto estoy parada y eso me decían ayer, tengo una persona acá, otra acá y otra acá. O sea... La distancia no es ni, ni de medio metro, porque todos quieren atención, todos quieren ficha, todos quieren que se los vea. ¿Y están con mascarilla? Yo, claro, yo trabajo con, por eso, mi director, me, me nos, o sea, él nos dio a todos lentes, uh -huh. los barbijos quirúrgicos, porque uh -huh. no hay N95 y sin nuestros cascos y nuestra máscara, uh -huh. con todo el traje este nos, de bioseguridad que nos da. ¿no? Y además uso una bata. Y entonces de pronto estoy con el, con el termómetro y preguntando la sintomatología, y hay algo muy, muy extraño, bueno, acá, sobre todo en mi ciudad, que eh, la gente no quiere decir que tiene COVID. Oh. Niega la enfermedad. La niega. Sí. ¿No? O sea, dice, yo no tengo esa enfermedad, la gente mayor, ¿no? Yo le digo, a ver, dígame cómo se siente. Porque al final, Creo que ha ido modificando, ha ido mutando tanto el virus que hay varias teorías, ¿no? Lo, lo malo es que acá no, no nos hemos dado el tiempo de escribir y de hacer un seguimiento de cómo están llegando los pacientes, porque de pronto llegaba y muerte súbita, como y en Ecuador, ¿no? Supongo que hay mucho miedo, ¿no? Por eso no quieren hablar, por eso no quieren pronunciarse. No quieren. Todo. O sea, que asintomáticos y cuando... también hablan muchísimos. Sí, es terrible. Por ejemplo, ahora se les está haciendo pruebas porque estamos tratando que mi hospital sea un hospital verde, porque todos los hospitales se volvieron COVID. Ajá. Y de pronto, eh, ¿dónde va la gente que no tiene COVID? Y es una maternidad mi hospital. Es un hospital de segundo nivel, un poco para describir mejor la característica, donde hay cuatro especialidades, hay obstetricia, ginecología, pediatría, eh, cirugía, traumatología y... Bueno, nosotros, ¿no? Pero entonces es como una maternidad y de pronto llega la gente, ¿no? Y esto es a modo de reflexión también, que hay que ponerse en el lugar de las otras personas. Claro. Y, y, y vienen personas positivas y yo le digo, señora, tiene todos los hospitales de La Paz para atender a gente que tiene COVID. Ustedes pueden ir al Hospital de la Mujer, pueden ir al Hospital la Portada, etc. Este es el único hospital que yo tengo todas las mamitas sanas que están aquí esperando. Tengo 20 mamás, tengo 20 bebés sanitos sin COVID y ustedes nos van a venir a contagiar, ¿no? Entonces. Tratamos de explicarles y la gente no entiende y de pronto vienen asintomáticos, es verdad, vienen asintomáticos pacientes que les hacemos la prueba rápida y dan positivo. Y no quieren creer, es una negación terrible, me da mucha pena, pero es verdad. Y le digo, bueno, usted señora tiene COVID, aquí está el resultado, tiene que ir al hospital de la mujer, donde ahí le van a tener. Y no quieren ir, lo negan esto al final yo les explico y les digo a las señoras mire usted no puede venir a contaminar póngase en el lugar de las otras personas y eso debería habernos enseñado el virus no a ponerte en el lugar del otro a tratar de ser este, más, empático, más empático a tratar de ser mejor ser humano eso es lo que hemos venido a aprender porque si no si no vamos a ser mejores seres humanos entonces y si está pues si no, no viene a de... te llevar a otra cosa ¿Se está dando algún tipo, Cristina, de formaciones a la, al personal, a vuestro personal, para, para concienciar al comportamiento y la actitud de las personas frente a esta pandemia? O no? eh, sí, bueno, hemos tenido, básicamente ahora estamos más en charlas Zoom. Ah, sí, tenemos la participación de la, la psiquiatra. Nos ha dado muy buenas charlas, hay una psiquiatra en el hospital que nos Bien. da charlas por Zoom en las que toca resiliencia, toca este, la adaptación, toca la depresión. Ha habido mucha depresión realmente porque, a ver, ¿qué te pasa? En mi caso, yo vivo con mi hijo, con uh -huh. mi mamá de 80 años y mi hermano, ¿no? Uh -huh. Y pasaron todos, todos pasaron COVID y lo negaron. Ajá. Porque después de tiempo se hicieron la prueba y dio positivo que ya pasó la enfermedad. Y pues para mí era terrible, ¿no? Y yo me hice tres pruebas y di negativo, gracias a Dios, hasta ahora. Porque yo pienso que también va la frecuencia, ¿no? Tú puedes estar rodeada de gente y, y también de cómo te cuidas, ¿no? Y es fundamental para las personas que han pasado o que le tienen miedo a este virus, no tener miedo. Hay que enfrentar las cosas. Lo fundamental es no tener miedo. Y te digo, eso me dicen ahí está hablando con el farmacéutico, me dice, yo, yo te admiro porque estás aquí con una persona y aquí viene otra, otra y todos alrededor tuyo y, y, y, y preguntándote y demandando y la gente te grita y la gente no quiere usar barbijo, no quiere usar barbijo, se ponen el barbijo acá abajo y gritan y al menos la, las personas mayores, ¿no? Tratar de entender, etcétera. Bueno, hay que ponerse en el lugar del otro y tratar de bajar, ¿no? Entonces... Bajar las ansias, porque viene gente, no sé, pues obviamente a un hospital va la gente con dolor, va la gente sufriendo, va la gente con malestar, y hay que aprender a contener a estas personas. Y basta de peleas, aquí se tranquilizan, porque si no, salen afuera, respiran y vuelven, cuando ya se hayan relajado, cuando estén tranquilitos, vuelven, ¿no? <risa> porque si no, es un criterio y realmente aquí hay un estigma del personal de salud. No sé si ustedes han visto videos que cuando había la cuarentena rígida, en el Alto, aquí en La Paz, habían unos buses grandes que transportaban al hospital de salud. Los asaltaron, los quemaron, han, han amenazado a muchos centros y hospitales de salud uh, para, para atacarlos porque según la población, sobre todo en el campo, los médicos llevaban el COVID, ¿no? O sea, porque claro, estás sano, te hacen la prueba y das positivo, y ellos dicen, no, es un invento suyo. Entonces, la idiosincrasia aquí ha sido terrible, mm, hacer entender que este es un proceso y que la enfermedad va así, que la gente... No, o sea, dicen, no, ustedes lo han matado, no tenía COVID, estaba sano, y tenía... Diabetes, el paciente, hipertensión, tenía todas las enfermedades de base, llega al hospital del tórax, se muere y listo, culpa de los médicos. No, no, no es así. Entonces, bueno, yo pienso que en, en general la gente tiene que entender um, que este virus o otro virus o lo que venga en relación a la salud, simplemente se puede prevenir con una buena capacidad, de, con una buena buena limpieza, porque eso es otra cosa que a nosotros nos faltaba. En Bolivia la gente no tenía mucho la costumbre de lavarse las manos, o sea, ni los dientes, o sea, para mí los casos que se ven es terrible, no se lavan las manos ni para comer, peor pues los dientes, ¿no? eh, o sea, es una cosa, es educar una población un poco complicada, pero bueno, yo espero que el mensaje de lavarse las manos es lo que mejor ha quedado. ¿No? Entonces, de cada cosa, yo digo, gracias, gracias que han aprendido a lavarse las manos. Ahora, a, a lavarse los dientes, cuanto más me costará, ¿no? Pues hasta la época, yo cuando tenía pacientes o atiendo pacientes, los índices de caries en niños aquí son altísimos, porque no hay prevención, no lavan los dientes y es todos los días así, explicarles. O sea, que si estuviera en una, una campaña ahora mismo, ¿no? ¿Qué rescatarías, qué tres cosas rescatarías de denuncia, entre comillas, para con, para con los pacientes? Uno ya me está diciendo, la parte de la higiene, que cuide la higiene porque no se puede ir así. Van a contagiarse de todo. ¿Y qué otras dos cosas más podrías pedirles? Bueno, el, la higiene, sobre todo la alimentación, que es fundamental. Uh -huh. La alimentación y la frecuencia, para mí, ¿no? La frecuencia, porque la, las personas tenemos que aprender a ser más tolerantes. Yo les digo, paciente viene de paciencia. Y entonces el doctor está en su consultorio y es, pues, no, que no me atiende, que he llegado. Bueno, también la gente viene súper temprano, viene a las 4 de la mañana a sacar fichas. Yo entro a trabajar a las 7 y la gente está esperando. ¿Pero ¿No? Eso? Ya esperan porque las fichas se reparten a las 8. Y entonces eh, la gente espera desde esa hora y me da pena decirles, bueno, yo no hay atención. Pero es así porque no, o sea, el 80% del hospital ha caído. El 80%. Aquí en España están mal las cosas con los médicos, están en huelga, los médicos y las enfermeras. Creo que un día a la semana en la Puerta del Sol aquí en Madrid están en huelga precisamente porque, bueno trabajan muchas horas, no se les paga lo que ellos creen y yo honestamente pienso lo mismo. Entonces, bueno, te lo iba a preguntar, pero ya no te lo pregunto, claro, me lo estás diciendo, eso es un porcentaje muy elevado. ¿Qué crees que se podría hacer para atajar un poco eso? Porque claro, si vosotros estáis mal, ¿dónde tenemos los demás la ayuda, no? Es eso. Por eso yo he terminado haciendo triaje porque no tenemos personal. ¿No? Entonces, no hay personal de salud y el 80% de los médicos han caído con COVID, han pedido permiso por, porque ya son personas mayores, etcétera, etcétera, y, y las bajas. Entonces, es más, hay gente que se ha recuperado, que ha entrado en terapia intensiva, ha logrado salir y ha vuelto al hospital, pero tiene altos índices de COVID todavía y sigue no, dando para, positivo a veces. Vale, y, y para ir finalizando, ¿qué le pedirías al gobierno si es que crees que os puede ayudar en algo el gobierno? Bueno, que dote de más personal eh, eh, y que ponga más terapias en los hospitales para ayudar a los hospitales, ¿no es cierto? Y al personal, porque ojo, no es que nosotros, que el personal de salud sea mejor o peor, no, eso no existe. Todos al final somos personas, todos tenemos un lugar en este mundo, pero el personal de salud ha estudiado 10 años para salvar las vidas de las personas y no para dar su vida para salvar a las personas. Y eso he escuchado, y me dije, una señora me dice, ustedes han estudiado para eso. Ok, yo he estudiado para salvar una vida, pero no para dar mi vida por la irresponsabilidad de ustedes. O sea, la gente que no mantiene la distancia, que no se pone en el lugar de las otras personas, que sigue saliendo a hacer marchas, porque las marchas nos han aumentado los casos. Imagínate marchas por por un partido político, por una u otra cosa, bloqueando, pidiendo presupuestos, pidiendo bonos, pidiendo todo, sin tener en cuenta que el virus está aquí. Y ellos van sin mascarilla, ¿no? Van con mascarilla, van sin, o sea al final no hay, no hay un cuidado, no, no, no les importa. ¿ya? Entonces, ¿qué? Y voy a, decir, dime, dime. voy a decir una cosa más. Que sí se siente cuando la alta carga viral, yo no sé si es así o no, pero he escuchado que en Beni un doctor decía, no sé, cómo es en Madrid o en España, que se siente como cuando lanzan un gas lacrimógeno, bueno, y se siente así ese picor cuando hay una alta carga viral. Uh -huh. Entonces yo llego, llevo, cuando tengo eso, hago mis cargaras he eh, hecho cárgaras de cúrcuma porque estaba haciendo un curso de obera que funciona bien, utilizado el CDS, el dióxido, que, bueno, espero que no me digan nada y que mis colegas no vean mal esta idea, pero bueno, al final he hecho gárgaras, sí. ¿Cómo hago gárgaras con el enjuague bucal? ¿Cómo hago gárgaras con, con todo lo que considero que va a bajar la carga viral? Y pues hasta ahora no me he enfermado, gracias a Dios, pero este yo creo que si te funciona, está bien. Está claro que si tú, conviviendo profesionalmente entre el COVID, en tu familia han pasado el COVID y tú sigues entera y no. verdadera, como se suele decir, es porque lo que estás tomando funciona. Así sí, que agradezco sí. que lo hayas comentado porque mucha gente te lo va a agradecer y yo me encanta que lo hayas dicho porque ya me lo habías comunicado en privado, yo no quería decirlo, pero, pero ya que lo has dicho, pues yo me alegra mucho porque la gente, no solamente de allí, de Bolivia, sino en todo el mundo, que vean esta pequeña entrevista lo van a hacer y les va a favorecer. Gracias. Cristina, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y nos seguimos viendo y manteniendo esta maravillosa amistad. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias a todos y cuídense mucho y pues sobre todo recuerden que el pensamiento positivo es importante y que obviamente lavarse las manos, cuidarse, no entrar en psicosis también va, ¿no? Y que pues... Traten de ponerse en el lugar de las personas y coman saludable, saludable. Un abrazo a todos, un abrazo de luz para la gente que está escuchando y pues que Dios los bendiga a todos y a sanar desde el corazón, a sanar desde el alma, a sanar desde el mente, cuerpo, espíritu, como alguien lo diría. Pues a sanar de verdad. Gracias. Gracias. Chao. Chao.